...impuesto de las hipotecas. Tras una decisión firme, se ha convocado al Pleno para que revise lo ya resuelto. Algo insólito y sin precedentes. Pues así está la actualidad, Arracha Aldeón. Muy buenas tardes. Hoy nos acompaña José Mari Erauskin, eh, que es el abogado de Stop Desahucios Guipúzcoa. También forma parte de la plataforma Stop IRPH. José Mari, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arracha Aldeón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay un lío monumental y esto nos viene bien, entre comillas, para hablar de los costes de las hipotecas, una cuestión que contigo ya la hemos comentado en este programa y que ahora ha vuelto a salir con un caso, como decíamos, insólito. Bueno, vamos a ver. Eh, las hipotecas, constituir una hipoteca tiene unos gastos. Hay unos gastos de notario, hay unos gastos de registro, hay unos gastos de tasación, hay unos gastos de gestoría y hay unos gastos de impuestos, o puede haberlos. Entonces, la cuestión es que desde hace muchísimos años, todas las entidades bancarias nos han hecho creer, a todos, que todos los gastos que se derivaran de la hipoteca, todos, absolutamente todos, de cualquier tipo, todos los tenía que pagar el cliente, todos. Incluso gastos que pudiera haber en un futuro que en aquel momento todavía no se contemplaban, Pues también, todos. A tal punto llegó que todo el mundo lo dio como que eso era cierto, porque te hacían creer que es lo que la ley decía, hasta que ha llegado un momento, hace cuatro o cinco años, en los que mmm, ha habido plataformas y gente que lo ha cuestionado. Nosotros mismos en la plataforma de Stock Puzkoa, esto lo, lo hemos cuestionado hace, hace cinco años, y con un caso de Irún, de una chica, con caja laboral, fuimos al juzgado a decirle que una cláusula que me obliga a mí a pagar absolutamente todos los gastos que se deriven de cualquier tipo, sin tener en cuenta lo que la ley pueda decir de cada uno de ellos, es abusiva. Y si se declara nula esa cláusula, luego las consecuencias son ver quién tenía que haber pagado cada uno de los gastos para ver si yo he pagado de más o no. Y en esa dinámica, pues se hizo un análisis de cada gasto a quién le correspondía pagar. Y entonces, pues la audiencia nos dio la razón en el sentido de que, notario, ¿quién tiene que pagar el notario? Pues hay que ir a las disposiciones que regulan los honorarios de los notarios, que dicen que los aranceles notariales los pagará aquel que estaba interesado en sus servicios o aquel que resulte beneficiario de los mismos. Y que si hubiera varios, lo pagarán todos por igual. Entonces, claro, la pregunta es, ¿una persona que firma una hipoteca está interesada en ir al notario? Pues aparentemente no tiene mucho interés. ¿El banco está interesado en ir al notario? El banco seguro que sí. ¿Por qué? Porque al ir al notario, el banco convierte el préstamo, el contrato, en un título ejecutivo, es decir, puede usar ese contrato para que si no pagas, ir al juzgado y reclamar que te ejecuten. Luego el banco tiene que participar por lo menos de la mitad. El registrador. ¿Al cliente le interesa o gana algo llevando la hipoteca al registro? El cliente no. El cliente lo que le interesa es que su vivienda esté en el registro anotada como suya, pero que haya una hipoteca marcada, al cliente no le dice nada. ¿Al banco? Al banco le interesa mucho. ¿Por qué? Porque si ese cliente tiene deudas y los deudores quieren ir contra el piso, él está ahí el primero. Por tanto, el banco está interesado, luego tiene que pagar, por lo menos la mitad. La tasación. ¿A quién le interesa la tasación? Pues a ti, como cliente, tú pides una hipoteca, a ti la tasación de la casa, pero al banco sí que le interesa. ¿Por qué? Porque tiene que saber cuánto vale la casa que se va a comprar con su dinero y que además va a ser la garantía por si no se paga. Con esto hemos llegado a la conclusión de que los gastos notariales, los gastos de registro y los gastos de tasación y gestoría se han de pagar por la mitad. Como ocurrió que yo pagué todo, a mí se me debe de devolver la mitad y es lo que están ordenando los juzgados. Es verdad que yo no le pagué al banco, yo le pagué al notario, al registro, a la tasadora, pero a mí me tiene que devolver el banco. ¿Por qué? Porque tiene esta devolución tiene un carácter indemnizador por lo que yo tuve que pagar por aplicación de una cláusula abusiva que él me impuso. Y ahora llegan los impuestos. ¿Quién tiene que pagar en los impuestos? Pues esto es muy sencillo. Cada impuesto, en su propia naturaleza, nos dice quién es el obligado tributario. Y lo normal es que los impuestos los pague, pues, según qué impuesto, aquel que resulte ser el obligado tributario. Sin embargo, los bancos nos obligan a pagar absolutamente todos los impuestos, incluso aquellos en los que ellos pudieran ser los obligados, es decir, tú lo pagas todo. Y aquí ha surgido la polémica con el impuesto de actos jurídicos documentados. Este impuesto es un impuesto que la ley de impuestos lo que dice es que aquellos impuestos que afecten a derechos reales, y la hipoteca es un derecho real, los pagará el que, estén, el que sea beneficiario del mismo. Bien. Entonces la hipoteca, quién es la beneficiaria de la hipoteca, quién es el beneficiario, el banco, se hace a su favor. Luego está claro que con la ley de impuestos tiene que pagar el banco. Lo que pasa es que la ley de impuestos luego tiene un reglamento que lo desarrolla y ahí se introdujo, sin mucho sentido, algo que la ley no contemplaba. Y era que decía, en el caso de préstamos con garantía, el impuesto lo pagará el prestatario. Pero este, este reglamento, este artículo era muy dudoso. ¿Por qué? Porque si la ley ha dicho que los tiene que pagar el que se beneficia, el reglamento que desarrolla la ley no puede decir una cosa contraria a lo que dice la ley. Y es lo que ha pasado ahora, que la sala del contencioso del Tribunal Supremo, que es especialista en derecho tributario, ha dicho que ese reglamento hay que anularlo, porque no es legal, porque el reglamento no puede decir algo contrario a lo que la ley establece. Y claro, al anular ese artículo, que es el artículo que decía que tenía que pagar el cliente, desaparecido ese artículo, la ley con total claridad dice que tiene que pagar el beneficiario, que es el banco. Y ese es el lío que tenemos ahora montado. Y esa noticia que duró, vamos, que al día siguiente ya estaban cambiando... Eh, de que están paralizando, por así decirlo, esa sentencia que habían claro. el que jueves. Nos, nos daban esa buena noticia, digo, oh, buena no, porque decías, hombre, por primera vez les han pillado haciendo trampas a los bancos, ¿no? Porque parece que siempre intentan lo que dices tú, ese resquicio legal, la ley dice esto, pero luego esto otro lo contradice, yo me agarro a esto y, y siempre intentan pillar de alguna manera, como dices. Hombre, el, el banco siempre, eh, en su naturaleza, está apoderarse de todo lo que pueda, por no decir robar, ¿no? <risa> y claro, ahora por ejemplo fíjate un ejemplo, ahora que por ejemplo ya ha quedado claro que los gastos de notario, registrador y tal han de ser compartidos compartidos hay entidades y te voy a decir el Banco Sabadell Cuchabán Caja, Caja Laboral que hoy, hoy, esta mañana en el notario cuando se habla de los gastos ellos por gastos compartidos entienden que tú pagues el notario y ellos el registrador. Cuando el notario puede ser 500 o 600, el registrador 100. Es decir, vuelven a hacer trampa. Porque si hemos dicho que los gastos son compartidos, quiere decir que el notario se paga a medias, el registrador a medias y la tasación a medias. No que yo pago la parte cara y tú la barata. ¿Y esto qué va a dar lugar? Pues a que en unos meses habrá demandas en los juzgados de clientes que digan, oiga, es que yo creía que los gastos eran compartidos y lo que hemos compartido ha sido que yo pago un gasto y él paga otro, pero el mío es cinco veces más caro que el suyo. ¿Y volveremos a qué? A judicializar cosas que ya tenían que estar asumidas. Fíjate, en cualquier caso, eh, sí que da la sensación, ¿no?, por lo que ha pasado estos días, que la banca tiene un poder tremendo, eh, ya no solamente con los políticos, también con los jueces, porque una sentencia firme, como esta concreta, ¿no? que es la, uh -huh. la que ha traído uh -huh. este tema a la actualidad, como decía mi compañera, que de un día para otro, el, el juez de turno diga, bueno, sí, al pleno, eh, bueno, ya, bueno, pero tal... Que nos lo pensamos mejor pero que... Pero esto no es la primera vez, o sea, vosotros... Ahora, ahora ha salido a la luz porque afecta absolutamente a todos los que contratan préstamos, porque todos los que contratan préstamos tienen impuestos. Pero esto, esto lo han vivido los de la cláusula suelo. Esto lo han vivido los del IRPH. Esto lo han vivido los, de, los del vencimiento anticipado. Porque cuando el Tribunal Supremo resolvió sobre la cláusula suelo, dijo que era nula, pero que no procedía a devolver el dinero... ...porque el importe era tan grande que ponía en riesgo el orden público económico. Que eso es la manera, la manera digamos, elegante de decir que ponía en riesgo al banco. Y entonces, dijo que no procedía a devolver. Le hizo un favor tremendo a la banca. Porque claro, se quedó con todo lo que había conseguido por una cláusula de suelo que se estaba declarando nula. Esto, esto en Europa es absolutamente impensable. Por eso el Tribunal de Justicia le tuvo que corregir y cuatro años después eh, quedó claro que había que devolverlo absolutamente todo. Si no llega a ser por el Tribunal Europeo, aquí en España el Tribunal Supremo consigue que no se devuelvan. Llegó el vencimiento anticipado y se declaró nula la cláusula que permitía que por un solo impago se pudieran desahuciar. Y el Tribunal Supremo dijo, ya, pero claro, como todos los préstamos ponen una cláusula, si la, si, si la nulidad, hacemos que se archiva la ejecución, no se, archiva, se archivarían todas. Y entonces se sacó de la chistera un conejo que era eso de que, aunque la cláusula es nula, la ejecución es buena para el ejecutado. Y eso es una cosa que también va a caer de Europa porque el abogado general, en sus conclusiones ya ha dicho que eso es imposible. Con el pH nos ha hecho lo mismo. Había una doctrina del Tribunal Supremo sobre el control de transparencia de las cláusulas. Ya ha llegado el IRPH y nos ha dicho que aquí no hay que hacerlo porque cualquier consumidor atento y perspicaz es capaz de darse cuenta de las cosas. Y la Comisión Europea ha dicho que de eso nada. ...ahora ha llegado los impuestos y lo mismo... ...el Tribunal Supremo permanentemente... ...permanentemente está intentando que las cláusulas nulas... ...que ya no le queda más remedio que declararlas nulas... ...porque no tiene discusión... ...que por lo menos no le cuesten dinero al banco... ...y buscar mil, mil artimañas... ...artimañas que se la corrige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...y yo lo que pregunto es... ...¿cuántas veces se tiene que equivocar... ...en perjuicio de los consumidores para que los echen, porque claro. cuando alguien se equivoca en su trabajo una vez, muchas veces va a la calle, si te equivocas dos ya ni te cuento, con tres, y esta es la cuarta ya del Tribunal Supremo, y todas caen del mismo lado, del lado de la banca, y en contra de los consumidores, pues yo creo que ya va siendo hora de que se les diga, oiga, o ustedes son unos incompetentes a la calle, o son unos prevaricadores a la cárcel. ...pero lo que no pueden seguir es donde están. Esa decisión de que hoy sí y mañana no... ...a mí me da por pensar dices... ...habrá habido alguna llamada de por medio... ...habrá habido alguna amenaza de por medio... ...habrá habido algún sobre de por medio... ...porque lo que no puede ser es que una sentencia que tiene... Eh, ...más de 50 páginas... ...de la noche a la mañana digan... ...ahí va, la que Impecablemente fundamentada impecablemente fundamentada, se va a echar atrás no porque ha habido un error en la fundamentación, que sería comprensible, sino porque las consecuencias que se derivan de la ley le perjudican a una de las partes. Que okay. es la misma parte a la que le perjudicaba la cláusula de suelo y la misma parte que le perjudicaba el IRPH y la misma parte que le perjudica... Oiga, Siempre. pues si le perjudica es porque lo ha hecho mal lo que no puede ser es que el que lo ha hecho mal se vea premiado con que no le pase nada porque es que si tiene que devolver se le causa mucho daño porque entonces la consecuencia que sacas es que cuanto más robes más seguro lo tienes porque si robas poquito tendrás que devolverlo, pero si robas mucho, tanto, tanto que devolverlo te pone en riesgo, te lo puedes quedar. Entonces, claro, vaya mensaje. Pero tú hablabas del gobierno. El gobierno es una cosa y el Supremo es otra. Pero sí hay una responsabilidad del gobierno y también del poder legislativo, porque no se puede pretender que todas las cuestiones acaben en los juzgados. Si resulta que el IRPH es dudoso o, o es abusivo, como, como ha considerado la Comisión Europea, no tendría que ser necesario que fuera la gente uno por uno al juzgado, porque el IRPH está en una orden ministerial que la cambia el ministro de turno. O sea, en este momento, el ministro, que es del Partido Socialista, o la ministra, podría tranquilamente cambiar la orden ministerial y quitar el IRPH. Pero como no lo hace, acaba yendo la gente al juzgado, y uno por uno, a tener su juicio, a tener sus gastos, a tener todo este problema. Entonces... Una responsabilidad que tiene el Poder Legislativo es que como está dejando estar las cosas como están de mal, está obligando a que los jueces, a golpe de sentencia, tengan que hacer los cambios en ley hipotecaria, unos cambios que tenían que haberse hecho de arriba abajo en el Parlamento. Ese es el problema. Hablabas del dinero que se ha, digamos, eh, quedado cierta gente de manera cuanto menos dudosa. Es mucho dinero es eh, un dinero que no lo tienen ni muchos países pequeñitos en sus, en sus claro. presupuestos. Claro, a mí hay una segunda cuestión también que me viene a la cabeza. Ese dinero que se han quedado... Pero no lo tienen, ¿eh? Bueno, bien, Por, no lo tienen porque eh, lo han... Eh, está en el aire, ¿eh? es decir, son números en el aire. Son, en adultes, el aire ¿eh? Eh, si tuvieran que devolverlo, no lo tienen. Sí, bueno, lo que, lo que quiero decir es que es mucho dinero que se ha ido cobrando a personas eh, humildes, ¿Sí? a personas de la calle, y ha habido casos en los que, por haberse cobrado de más, nos ha llegado a pagar una cuota de, de una hipoteca, ha habido un desahucio. Yo recuerdo haber comentado contigo en sí, este momento claro. casos sangrantes de personas que no han podido pagar la hipoteca por una cantidad mínima, que encima se la estaban cobrando de más, y es que esos daños son ya irreparables, porque esa persona se ha quedado sin la casa, se ha quedado muchas veces con una deuda de por vida, ha tenido que ir al juzgado a reclamar, en fin, Estamos hablando de dramas humanos que parece. Que Pero no fíjate plata. una cosa, eso no lo revisan. O sea, ahora resulta que el presidente de la sala del Tribunal Supremo dice que a la vista del. del ¿Cómo ha dicho? La alarma social y tal que se ha creado, van a revisarla. Bueno, en realidad vas a revisarla porque le perjudica mucho a la banca y tal, da un toque. Bien. Pero es que cogiendo ese argumento, podríamos decir: oiga, mire usted, hasta el año 2013. Aquí hubo miles y miles de desahucios en los que no se respetaron los derechos de los consumidores hasta que Europa nos obligó a hacerlo en el 2013. Puestos a hacer justicia... Y puestos a hablar de alarma social, ¿por qué no revisamos todos aquellos expedientes? ¿Por qué en vez de revisar esta sentencia que perjudica a la banca, no revisamos 300.000 sentencias de antes del 2013, donde la gente se quedó sin casa, con intereses de demora del 27% y con ese tipo de cosas? Porque aquello fue muy injusto, y es sabido, porque en el 2013 hubo que cambiarlo todo. Pero el daño que se causó antes, ¿por qué no se revisa? ¿Por qué la primera vez que se va a revisar una sentencia es porque le perjudica a la banca y no a la gente? ¿Qué puede suponer el revisar la, esta sentencia, ¿Que, que deje nula esta, esta sentencia, como tal? ¿Que donde han dicho que es ilegal, ahora sea legal o...? Yo creo que tiene, que muy, mal, yo creo que ahora, tiene muy mala salida. Yo creo que la salida que van a hacer, bueno, es, es, es jugar a futurólogo, ¿no? Pero anularla no la pueden anular, porque los seis magistrados que la han dictado son seis especialistas en la materia. Y ahora lo que no va a venir es un pleno de todos, donde están mezclados todos, a, de, a decir que no a lo que los seis especialistas han dicho que sí. Otra cosa es que intenten limitar los efectos y empiecen a decir que sí, pero a partir de no sé qué año, o de no sé cómo, o a poner dificultades para recuperar el dinero, porque haya que hacer una tramitación. Ahí es donde el gobierno suele ayudar mucho. Porque con la cláusula suelo, en lugar de obligar a los bancos a, a devolver inmediatamente, el gobierno hizo un real decreto para que primero tuvieras que ir a no sé dónde, a reclamar no sé qué y esperar no sé cuánto, con el ánimo de qué, de ralentizarlo todo y que te desanimaras. Eso puede ocurrir. Pero yo creo que esta sentencia última no se puede anular. Y si se anula, sería un escándalo que nos pondría a la altura pues, de, de cualquier país de estos... de Chichinabo. Yo tengo una pregunta, porque me queda con una duda, eh, José Mari, La sentencia, a ver, yo intenté leerla, ¿vale? Porque es verdad que yo me descargué la sentencia, intenté leerla. iba Al principio leía un poco, luego me iba comiendo algo, luego tiré hacia el final pero eh, todo el mundo lo que ha aprendido, la palabra que todo el mundo se ha aprendido, es el impuesto de actos jurídicos documentados, que era el impuesto que decíamos, ese impuesto que se le paga a Hacienda, que en este caso en Guipúzcoa, al menos a día de hoy, estamos exentos. Es decir, yo lo mire... Estamos exentos siempre que el préstamo hipotecario habitual. se dedique a la vivienda, porque tú puedes pedir un préstamo hipotecario para obtener un dinero que vas a dedicar a montar un negocio. Tú imagínate que yo compro un bar... Pues yo compro un bar, necesito dinero, entonces mis padres piden un préstamo hipotecario para, para que yo tenga dinero. Ese préstamo hipotecario que no está dedicado a comprarse su casa, ese sí tiene impuestos. Solo están exentos del impuesto cuando el préstamo hipotecario se ha dedicado a que tú compres tu casa. Pero si el préstamo hipotecario lo has dedicado a otras cosas... Entonces tiene el Entendría. impuesto, porcentualmente es muy, mucha menos gente, ¿eh? Claro, es mucha menos gente, no tiene. Entendemos igual será sí, 90 a 10, no Que sé. lo normal es, pues como en mi caso, ¿no? Pues para la vivienda habitual, yo sí he comprobado que efectivamente tengo ese documento donde pone exento, un cero, la cuota es cero, pero en esa sentencia eh, del Tribunal Supremo como bien indicas, viene, contempla lo que son todos los gastos de la hipoteca? No, no, no, no, no. No, no. solamente el no. famoso impuesto de gastos jurídicos documentados. Esta sentencia última lo que hace es anular el artículo del reglamento. Luego estamos hablando de una sentencia que es de tipo tributario. O sea, esto la se impuesta. mueve en el, en el mundo tributario, donde se ha anulado un artículo de un reglamento que, hombre, que afecta a los consumidores, pero nos estamos moviendo en el ámbito tributario. Y solo habla de eso. De los gastos, el Tribunal Supremo ya habló en una sentencia que es la 705 15, de 23 de diciembre del 2015, donde dice que los que... No dice quién tiene que pagar el gasto de notario, no dice quién, pero dice que indudablemente el banco está interesado en el notario. Luego ya con eso la mitad la tiene fija. Dice, el banco está interesado en el registro, luego con eso la mitad O sea, fija. yo para hacerme la, la diferencia, si me compro la casa y tengo el dinero, voy a pagar ciertos gastos, la escritura, el registro, pero pago toda la casa. Todos los gastos que me conlleva el pedirle la hipoteca, esos gastos son los que tengo que hacer a medias con el banco, ¿no? Tú si pides en este momento un vestido hipotecario, tú lo que tienes que pagar es del notario la mitad, del registro la mitad, de la tasación la mitad, de la gestoría la mitad y de los impuestos, si tú estás en Guipúzcoa y el préstamo es para tu casa a esperar, porque puede que tengas que pagar o no. Eso, se, eso el día 5 se resolverá Bueno, por ahora estamos exentos ¿o nos pueden No, no, no, digo si no es para tu casa Ah, si sí, no es para mi casa Bueno, ¿Eh? en este caso esos gastos que me has dicho la mitad Oye, que me llega para las próximas vacaciones igual eh No, es, es, tanto, para... eh, no, es, ¿No tanto, es tanto, eh ¿Tanto? no es tanto No me no te quites hagas... esa ilusión perdón, perdón. Para una ceguita, José María, no tenemos tiempo para más vale. Muchísimas gracias como siempre por haber venido Al programa Y nada, para cualquier cosa ya sabes que está sí, En sí, tu sí. casa Bueno, el día 5 saldremos de dudas, a ver qué pasa A ver qué es lo que cuenta Puede ser el día más escandaloso al oso de la historia de la pues judicatura es. española si quieres aquí tienes vale. un plato para venir a contarlo muchísimas gracias, vale, gracias. a vale. vosotros gracias a vos. y continuamos con el plato